Vale, iniciar emisión. ¿De saber que iniciar la misión directo? Sí, coño, pesado. Joder, macho. Vamos, esa cuerdecita. Un momento. Hay problemas técnicos con la cuerda. Ay señor. a ver si tenemos suerte y se mata uno para abajo. Pero que, que, que, que no se aparque aquí, coño, que baje con la... ¿Pero qué hace, loco? no funciona la cuerda, señor. ¡Ay, señor! <ríe> no pasa nada. Bueno, parece que usted es un profesional de paracaidismo. Definitivamente lo soy, señor. Muy bien. Muy bien, sí, pero se a la materia, ¿qué le parece? Vale, ese helicóptero que se aleje bastante más para allá, que no esté tan cerca. ¿Me puedes dejar en un... Oh. No. <risa> vale que no, no. <risa> que llama Rogelio. <risa> En la feria cepillín tocaba la guitarra, tara, la guitarra, tonto en el acordeón. Cepillín, cepillín, en la feria cepillín, mi amigo se encontró un acordeón, tara, tara, la guitarra, el acordeón, pum, pum, el acordeón, pum, pum, la guitarra, tara, tara, tara, tara, cepillín, cepillín, en la feria cepillín. Bravo, eh, bravo, bravo, bravo. Eh, vale, puntuaciones, eh, puntuaciones. Eh, eh. Tentra. Tentramiltrosón. Hostia, eso no sé ni lo que es, tío. Nada, si con speed defense seguro que tal, lo para que se me ha acabado. Estoy esperando a ver si viene algún compañero de piso y se lo. y se lo digo. Pues que se me. se me, me ha atacado, me ha atacado ahí, se ve que ya es hora de quitarla y está ahí. Ay que me, que me he comido un albur, ¿no? A ah, que me he comido un albur, albureado. Ay la puta, la puta. No estamos Ay la. Pu no me tire. Hasta luego, Lucas. Adiós. Adiós, Hasta nunca. Pásame la factura del Subaru cuando eso, ¿vale? Joder, eh. Okay. Bueno, vamos para abajo. Vale, vámonos. Que hay demasiados la la ojos. Ha cambiado al canal vamos, a ver, ¿qué pasa? ¿Cojones? ¿Qué se soba? ¿Qué se ha sobado? Mira, a ver si le ha pasado algo. Nadie tiene el número para llamarlo. ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú? Vale, vale. Se la esparma. No, no hay ¿Y nadie. se, ¿se mueve? ¡Despierta como un Mira, está volviendo. Eso, ya estoy, ya estoy. Vale, vale, vale, ya lo veo, ya lo veo. Ya lo veo hijo de puta. No, Refri ha muerto, en realidad no te puedo llamar, eh. Me estaba viendo. Madre mía, lo que están tratando. Ok, listo hizo? El primero. Val del. Val del. El... ¿Listo? una dos tres Oh, no, espérate, espérate, Te muere Ya, ya, ya, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, tranquilo, tranquilo, tranquilo, qué okay. vale, vamos, un... vamos a hacer eso rápido, ven, ven, ven, no te muevas, vamos a hacerlo rápido Se ha desmayado, eh, yo no he hecho nada sí sí no, yo no he visto nada Uy, oh, cuidado Eh, eh me acaban de disparar, eh. ¿A ver, dónde? No sé, me acaban de disparar. Me acaban de quitar el chaleco y la vida. Escucha, el que cante peor se va a la cárcel una hora. Eso, el que cante mal se va para adentro. Pa sí, sí. Y se le los coches por supuesto. Yo voy a hacer ¿no? Pachan venido. Esa no es la chona, eh. Sí, sí, ese es para adentro. Ese para ya. no cuenta, pelo, deténlo. Vale, todos listos. Una, dos, Espérate, espérate, espérate. Ya, ya estoy, ya estoy. Dale, dale. Ok. Una, dos, tres. Y la chona se mueve, wey. Eh, bro. Bueno, Bueno, bueno, bueno. vale, vale, vale, vale, vale. Yo pensé que todos no, no, no, no, no. Vale, vale Pues yo primero. Yo. No, no, no. A ver, a ver, a ver, ponle música, música, ponle la música, la música. Mira, dale. dale, vamos. vamos, La caza, chicos. Pues ve, bueno, hemos cazado ahí a un tonto que nos ha disparado. Uno. Y se ha cargado uno de los nuestros. ¿Solo habéis purgado a uno? Sí. Uf. Bueno, a un par. Bueno, no, nosotros hemos tres. purgado a, a cuatro tres. cinco. Nosotros a tres. Se ha metido tres? uno en comisaría y o sea, que... se ha puesto a pegarnos O sea que por ahí no había mucho. Sí. ¿eh? Que algo? Espero, espero. Solo una preguntita rapidita, rapidita. No. Te estoy diciendo que no. Estoy solucionando una cosa. No te estoy hablando a ti hijo de tu puta madre. Oye, una pregunta, una pregunta. Y sí, eso fue un error. Más respeto, más respeto. Ese el vocabulario, respeto, señor. El respeto el. está en las reglas. Ahora, pregunta lo que quieras ahora. Mi oh. cara corre menos, claro. Te jode. ¿Por qué? Día mi cara? LOL. vivo, Pues.. cinturón. Y cuando estemos en el aire, saltamos. He salido volando, he salido volando. Voy a morir. A... Abre, abre, abre, abre. No. ¡Oh! Salgo volando otra vez. Mira, mira, mira. Que voy volando, loco, que parejo Superman. Mira, mira, mira. Mira qué guapo. Hostia. no, no, no, no, no, no, no. no. Yo, pero si volar, ¿loco? Claro, es lo que te he dicho, yo he volado tres veces, tío Me He pegado un guantazo luego, que flipa No es solo cambiar un número y ya está Es tema de programación y todo el rollo Pero, eh, como os digo En el... En el este, en el... En el propio foro Ellos ya están diciendo que ya están trabajando en ello Y que... Oye, oye, oye, oye Que te has hecho un car kill de los buenos ahí ¿eh? Ah, sí? Pues yo no he visto a nadie Míralo, miradlo está ahí Coño, caballero, yo no le he visto, perdona, eh.